¿Sabía que las redes Wi-Fi, incluso con contraseñas, pueden no ser seguras? Es verdad. Sus datos pueden ser visualizados por criminales cibernéticos malintencionados, queriendo robar sus datos bancarios o contraseñas importantes. Para tener más seguridad, lo ideal es usar una red privada virtual o VPN. Es como si fuera un túnel por donde sus datos pasan sin que puedan ser vistos por espías virtuales. Las VPN también pueden protegerlo de phishing y otros tipos de ciberataque. Una buena VPN necesita tener un proveedor de confianza, que no almacena registros de uso y con un protocolo de encriptación seguro. Por lo tanto, es importante utilizar una aplicación confiable. Kaspersky ofrece una aplicación que utiliza protocolos de confianza y no registra sus datos que pasan por la VPN. ¿Todavía no se ha decidido? Pruebe la versión gratuita de Secure Connection con 200 MB libres al día. Usted verá que sus datos estarán más seguros todo el tiempo. Kaspersky Lab ofrece protección digital desde hace más de 20 años, protegiendo a más de 400 millones de usuarios.